¿Alexa? ¿Qué significa Luis? Luis es un nombre masculino de origen germánico que significa guerrero famoso. Muy buenas a todos, amigos de YouTube. Hoy te voy a enseñar cómo hacer que Alexa diga el significado de tu nombre. Muy sencillo, solo diciendo: ¿Alexa? ¿Qué significa Felipe? Felipe es un nombre masculino de origen griego que significa amante de los caballos. Con simplemente decir esto, Alessa va a decirnos el significado de nuestro nombre. Es cuanto, hasta la próxima. Muchísimas gracias.